Bueno, buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias en primer lugar a Carlos por la organización de estas jornadas. Creo que es fundamental que haya personas con tu iniciativa y, y tu ilusión para bueno, eh, poner a personas con intereses comunes en conjunto y, y que, bueno, que podáis dialogar sobre cuestiones sobre las que tenéis eh, esas inquietudes. Eh, Deis saber que lo que estoy haciendo es muy importante, hacer actividades formativas al margen de las propiamente regladas y buscar de vuestro tiempo libre un momento para eh, formaros en este tipo de áreas, pues es fundamental. Eh, para el Gobierno de la Junta de Castilla y León es una prioridad que personas como vosotros, con inquietudes, con formación, puedan perseguir sus sueños, puedan eh, desarrollar su futuro laboral y profesional en su tierra, en Castilla y León. Y por eso estamos volcados en buscar proyectos empresariales que sean ilusionantes para que eh, las personas que quieran quedarse puedan hacerlo. Eh, sin ir más lejos, la semana que viene vamos a estar todas las semanas centrados en atracción de inversión y en explorar políticas públicas que sean favorables a la innovación y a la instalación de empresas enfocadas en la innovación. ...en la Deep Tech, en temas de ciberseguridad... De ...inteligencia artificial... ...y nosotros sabemos que ahí está el futuro... ...y por eso vamos a pelear para que Castilla y León... ...tenga un papel relevante... ...y sin más, pues estamos todos con muchas ganas... ...de, de escuchar estas charlas... ...yo no sé si me va a poder eh, quedar a todas ellas... Pero, ...pero desde luego es un placer poder compartir este momento... ...con los más jóvenes... ...que sois el futuro y si vosotros no os formáis... ...y si vosotros eh, no compartís esta pelea por Castilla y León... Pues eh, desde luego no habrá ningún futuro, pero vamos, yo confío en que sí, va, sí vamos a tenerlo. Así que nada, muchas gracias Carlos y espero que haya muchas más ediciones.